Eso es malo, mi amor, ven, mírame, mi vida, mi amor, mírame. ¡Daniel! ¡Mírame, papi, no, no, mamá, no juegues eso! eso es malo, ¡Hey, no, viejo! No, ¡Daniel! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nox Oxlack, like? pues les traigo un video rápido. Un video que no había visto, no sé si tenga mucho tiempo o sea reciente. ¿Ustedes creen que por jugar videojuegos los niños se puedan trastornar que les pueda causar daño el jugar bastante tiempo o como dicen los adultos que incluso se les puede meter el diablo por jugar videojuegos aquí les traigo un video que me pareció bastante extraño no se ve que sea una actuación parece ser real no sé dónde sucedió pero el acento lo escucho eh, como si fuera de Colombia si alguien sabe más al respecto de este video. Por favor déjenme información e investigamos. Vean lo que le sucedió a este muchacho. Especie, está en la pieza, está en la pieza, está por la pieza. Ya ya lo estoy grabando. Mire, el chino abre, está loco. A diga, dígalo y por poderle jugar tal juego, vea. Vea, vea, vea. Daniel, ey, viejo. Daniel, ey, Dale. Viejo. Grabe lo que ya, ya, lo mandó al... al padre. Vidal. Ya, ya, ya. Viejo, Antes ey. Mi vida. Ey, Daniel. Papi, que juega tanto eso, ¿ah? ¿eh? Daniel, ey. Mi amor. No eso, Ey, papi. Daniel. Eso es malo, mi amor. Ven. Mírame, mi vida. Mi amor, mírame. Daniel. Mírame, papi. No, no. ¡Hey viejo! De inicio cuando vi el video pensé que se trataba pues de algo nada más ahí divertido o de alguien que se estaba burlando pero después me di cuenta que no que aparentemente este muchacho sí está como oído no sé si llamarlo poseído, trastornado pero al parecer él no está despierto, es como si estuviera sonámbulo y sonámbulo está jugando se nota cómo hace esos movimientos con los dedos y las manos como sujetando o un teléfono o un control entonces quizá este niño esté pasando por un episodio de, de sonambulismo más bien en lugar de que se haya poseído por jugar el Free Fire y todo ese tipo de juegos Creo que sí, sí juega mucho Y ya sonámbulo Como estamos viendo eh, Sigue jugando Hay personas las cuales se salen de casa O que van al baño O, o que caminan Estando sonámbulos En este caso este niño parece que sigue jugando eh, Uno de los videojuegos Seguros que tiene en su celular O en una consola Desconocemos ¿Ustedes qué opinan? ¡No ¡Ey, viejo! No, no, no, no, no, ¿Ustedes creen que sea bueno estar jugando eso del Free Fire todo el día? Pues aquí está un, un video que, que muestra que no creo que sea malo, ¿verdad? Pero yo creo que si lo llevamos al exceso sí puede afectar en cierta parte o en ciertas personas si alguien tiene información al respecto de este video por favor se los agradeceré bastante y vamos a tratar de investigar mucho más, mi nombre es Castro y nos vemos en el siguiente video